Guardia Civil, la Generalitat accedió sin autorización a datos de 56.196 ciudadanos para montar el ilegal 1 Los agentes no hallan nada de interés en los cuatro móviles y el ordenador de Jove, aunque siguen sin poder acceder a uno de los tres pendrives. La Guardia Civil acusa a la Generalitat de Cataluña presidida por el ahora prófugo Carles Puigdemont de acceder sin autorización a los datos de 56.196 personas para montar la logística del referéndum del 1 de octubre incumpliendo con el mandato del Tribunal Constitucional. También ha analizado varios dispositivos de Josep María Jove, cerebro de la consulta independentista, y concluye que no tienen interés para la investigación. Se han usado los datos personales de 56.196 personas para la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, asegura la Unidad de Policía Judicial de Cataluña en un informe, con fecha de entrega de 5 de julio en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Los investigadores recuerdan que los datos se pueden ver en el archivo sorteo bajo 20170915 1200 original y concluyen que el sorteo para la formación de las mesas electorales se pudo realizar el 15 de septiembre de 2017. La Guardia Civil explica que, de acuerdo al análisis del correo de Josep María Jove, ha acreditado que se accedió al Registro de Población de Cataluña y a otro registro de participación en consultas populares a través del IDESCAT. Presumiblemente, señala, los datos de ambos registros se facilitaron con el uso de pendrives encriptados a David Palanques, que sería la persona que trataría la información contenida en estos. Según el Instituto Armado, el Registro de Población de Cataluña tiene la finalidad de mantener, explotar y custodiar un registro administrativo donde están los datos actualizados de carácter obligatorio de los vecinos inscritos en los padrones municipales de habitantes de todos los ayuntamientos de Cataluña. David Palanques fue una de las personas arrestadas el 20 de septiembre para proceder al registro de su despacho como responsable de proyectos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información CTTI, de la Consejería de Trabajo, asuntos sociales y familias de la Generalitat. Plataforma de Voluntariado El Instituto Armado recuerda el papel que jugó David Palanques con Oriol Garal y David Franco para desarrollar la plataforma Conéctate al Voluntariado, el registro de voluntarios o colaboradores que no cabe la menor duda de que es para el referéndum del 1 de octubre, entre otras cuestiones por correos analizados de Josep Giniesta, secretario general del Departamento de Trabajo. Se demuestra su vinculación directa con la organización del referéndum, dice de David Palanques la Guardia Civil, que se remite al dominio conectat.voluntariat.gencat.cat. Mediante el tratamiento y gestión de miles de datos privados de ciudadanos de Cataluña, su función ha sido clave en la organización de los puntos de votación, así como para que el personal necesario en las mesas de votación estuviera distribuido e informado de sus funciones. En otro informe remitido al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, la Guardia Civil cifró en 622.000 euros el gasto para el registro de catalanes en el exterior, señalando que los datos habían sido obtenidos de manera ilegal. La aplicación fue creada ad hoc para la consulta del 9N de 2014 que organizó Artur y por la que fue inhabilitado y tuvo que depositar una fianza solidaria de 5,25 millones de euros en el Tribunal de Cuentas, junto con otros implicados. La Generalitat decidió modificarla para el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El gasto generado a la Administración catalana desde la creación en 2014 de esta herramienta informática hasta diciembre de 2017 ha sido de 621.928,34 euros. De ese total, 94.235,65 euros corresponde a las modificaciones introducidas para el 1 -O. sin acceso. La Guardia Civil informa al juez del análisis del ordenador y correos de este alto cargo de la Generalitat y de otros investigadores por organizar el 1 y las conocidas como estructuras de Estado para conseguir la independencia de Cataluña. En el informe se da cuenta del resultado del análisis de un ordenador, tres pendrive y cuatro teléfonos móvil de Josep María Jove, el que era secretario general de la Vicepresidencia de Economía y de Hacienda y número 2 de Oriol Junqueras. Los expertos de la Guardia Civil constatan que los dispositivos de Jové no tienen interés para la investigación aunque explican al juez que aún no han podido acceder al contenido de uno de los tres pendrive que se intervinieron a este alto cargo al encontrarse cifrado. La Guardia Civil llegó a pedir autorización al juzgado de Juan Antonio Ramírez Sunyer para remitir el teléfono de la marca iPhone de Josep María Jové a la sede en Múnich de Cellebrite, una empresa especializada en el desbloqueo de este tipo de terminales que en el pasado ha colaborado con policías de varios países. Además de estos dispositivos, a Jovés se le intervino una agenda en el registro que se llevó a cabo el 20 de septiembre en su domicilio que la Guardia Civil analizó por revelar el rol que desempeñaron los consejeros del Gavarn de Carles Puigdemont y otros dirigentes como Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel o el jurista Carles Viver en el Comité Estratégico del Procés para conseguir la independencia de Cataluña. Se trata de una agenda que arranca el 12 de febrero de 2015 con anotaciones sobre estrategias políticas de ERC, pactos con CIU y CAP, recoge lo que se denomina Ideas de Fuerza, hoja de ruta y programa, según los primeros informes de la Guardia Civil, que también halló el documento en Focats por el que el juez del Tribunal Supremo Pablo Yarena pidió que se ampliara la investigación que ha derivado en el procesamiento de 25 personas por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.